Tejer en un canto otra vez El abrigo de las amistades Ese calor va macerando Las ovas con su color Y agradecer brota del alma Como un sonido, una emoción Una vez más tierra Algo pasó Un retoño nació Y burló la tristeza por acá, por acá, Me aferro a tu fuego e ilusión de... Plantecemos las voces contra los dioses absurdos Para invocar en un ritual la magia que ya conoces. Salvaremos al futuro sobre esta tierra latina Para reír hasta embriagar y así iniciar el concurso en otro carnaval Hoy esta murga se va despidiendo, dejando un recuerdo Soñando un deber y deseando siempre Despertar inspirado tras otro invierno para volver a nacer. Chao, chao, se va a la morga, soltando en el aire, todos los recuerdos que en la luna aparecerán. que se funda mi alma junto a este traje, baja nuestro canto por las acequias de la ciudad,